Siente su espalda rígida, falta de movilidad. Probó la rueda de yoga. De responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos cinéticos y cinéticas a Kinisalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. ¿Para qué tengo estos elementos? Vamos a traerlos para algún nivel de complejidad ¿eh? entonces yo ya hice estiramiento, hice contracciones a ver si yo pongo esto para ponerle un poco más de peso para que los glúteos tengan un pesito que levantar y tensar un poco más los abdominales rotación externa rotación externa trato siempre de hacer ejercicios combinados, no una sola cosa a veces me concentro en uno, a veces me concentro en el otro, cuando me canso cambie. Otra cosa que podemos hacer... Ah, acá tengo... Esta pesa bastante. A veces la tengo ahí arriba. Entonces simplemente manteniendo un minuto, ya estoy trabajando glúteos, trabajo lumbares, trabajo abdominales, estiros cervicales. Ah, ah. Uh, mastico un rato uh, uh, y siento como estira todo acá adelante uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. estos ejercicios son muy ridículos pero yo los hago permanentemente son buenísimos esto puede ser para transfraductores mientras mantengo agrego aductores, abdominales glúteos más abdominal masticadores Muy bien ¿Qué otro más? Le ponemos esto es un, también uno preferido Para trabajar aductores ¿Eh? Tan solo manteniendo ahí hace trabajar aductores, junto las dos rodillas y lo mantengo, aprieto glúteos, trabajo aductores, vuelvo a abdominales. Ah. Rotación interna de hombros, rotación externa de hombros, como tratando de aletear, tratando de volar, aductores, bueno, estas es son varias combinaciones de ejercicios que yo hago, generalmente al final, lo que, lo que hago también es un estiramiento completo y relajante, o sea, simplemente al final yo estiro y me quedo ahí 30 segundos, un minuto, tu aire profundo, no voy a poder tomar mucho aire profundo porque tengo toda esta zona en tensión. Y generalmente cuando estoy relajándome, contraigo los paravertebrales y los mares bajos. Acá, para darle poquito, un poquito de tensión. en este momento no solo estoy estirando, estoy contrayendo y relajando los paravertebrales. Porque en esa posición están en una posición óptima de contracción. Estoy acercando las apófisis espinosas y dejando los que puedan contraerse. Bien. Último ejercicio que me gusta hacer mucho con la rueda. de voy de la arañita. Cada uno llega al nivel que puede. ¿Qué es? Puedes en esta posición y tratar de levantar. Bueno, este mat es muy reparadizo, me cuesta un poco más hacer la arañita, así que vamos a poner otro mat. Y si le está gustando el video, pónganos un me gusta, recuerde compartir este video con aquellos que lo necesitan ¿ha trabajado alguna vez con la rueda de yoga? ¿les gustaría trabajar con ella? ponga su comentario abajo eh, la pueden conseguir en Amazon eh, siguiendo los links que tienen abajo la rueda de yoga Pits Choice tiene muy buen servicio de atención al cliente es mi preferida yo la recomiendo pusimos un map para continuar en este map me gustó un poquito más me voy a descansar completamente. Este mate es un poquito más viejito, pero me gusta porque se pega. Uno, uno no se patina en este mate. Entonces, ahí sí me agarro y empiezo a empujar hacia arriba hasta poder levantarme. Y contraigo los músculos de la espalda. Y respiro. Cuando uno hace los ejercicios con la rueda de yoga, va a ocurrir algo y sobre todo también cuando uno hace los ejercicios de los movimientos rotatorios la columna empieza a sonar. Van a empezar a escucharse un montón de ruidos articulares. La mayoría de las veces son, son calcificaciones, tejidos que estaban pegados. En general a mí hasta ahora nunca me ha dolido pero sí suenan, es muy común porque son articulaciones que no estaban acostumbradas a moverse, estaban fijas y de golpe empiezan a trabajar la fricción y empiezan a moverse. En todos estos ejercicios a mí me gusta enseñarles la biomecánica para que ustedes vean cómo funciona la articulación, cómo funciona su cuerpo. Y si usted quiere aprender a saber cómo funciona el cuerpo humano, empezar a rotarlo, empezar a moverlo más, a empezar a despegar esa columna, solo recomiendo finalmente que baje nuestra guía de vida. Les dejo el enlace a continuación. Y agradecemos a los dueños de WK Medical Center en Miami, a Joaquín y Rosana, porque siempre nos prestan el lugar para filmar. Nos tienen una paciencia. Dejamos la información del centro en la descripción abajo. Bueno, la verdad es que estamos bastante cansados de trabajar con Jerry, con la rueda de yoga, pero uno se siente tan bien después de trabajar con la rueda de yoga y de hacer los estiramientos. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter y nos vemos en nuestro próximo video.